Somos una empresa argentina con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones en aplicación de pinturas para todo tipo de industrias. Comercializamos productos que cumplen con altos estándares de calidad, pero además proveemos un servicio técnico postventa de excelencia, con personal altamente capacitado, ofreciendo soluciones rápidas y eficientes. En plena expansión de nuestra operación en Latinoamérica, nuestro departamento comercial cuenta con un equipo robusto, adaptable de acuerdo al proyecto de cada cliente, e importantes herramientas de comunicación que otorgan la capacidad de interactuar en cualquier momento y lugar. La importancia en el cuidado del medio ambiente nos conduce a brindar soluciones que buscan dejar la menor huella posible en el planeta, por eso, Cooperfield comercializa en el mercado las últimas tecnologías disponibles en cada una de sus áreas, buscando contribuir con un mundo más limpio. Hoy Cooperfield es una marca de renombre en el mercado gracias a la impecable trayectoria que hemos desarrollado. Cada proyecto de nuestros clientes es un desafío nuevo. Por eso, ponemos a disposición una cartera de productos amplia y confiable, combinado con un servicio altamente personalizado, para hallar la mejor solución en cada situación.